Hola no. mí me gusta hablar que un amigo me lo pedí mucho jugar blablabla Flavla Blavla Con la F se agarran armas Nah esta, le hago una la pistola Voy a recargar Sí, es algo difícil ser guardia pero... Así oh, que bueno. Seguramente la primera vez que jueguen y ganar con mi amigo Ben, así que. Bien, eh. no hay que acá matar inocentes porque si no nos volvemos prisioneros al instante. Pero bueno, con el 01 se me fue, no sé por qué, pero bueno. Pero acá tengo. Y bueno, después pasar de prisioneros, creo que en otro video voy acá, pero. Voy a ser el prisionero y con eso voy a tratar de escapar de la prisión. Bien? bien, no hay que matar inocentes, a menos que quieran entrar a robarlos. ¿Mate un policía usando la mano? No, muerto formulan. Bien. Lo que es un poco de nutrición, es un poquito ¡Soldar! Oh, ja, ja. no. ¡Ay, mejor me duele! ¡Ha sido un tiempo! ¡Llevo todo! ¡Descansar un ratito! ¡Pero que es... Vamos no, a me acomodo bien Quiero A -tú -tú -tú -tú? Cosía, ¿sí Sáqueme, de ti! ¡Ah, te lo voy a subir niña? ¿No? Bueno. Gracias. Me siento Me siento la no sé qué es que pasó. Paso rápido, da, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! vas ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! Vamos. Bueno, no sé cómo era mi almuerzo, Es que la maestra nos ha dicho que no vamos a tener la primera hora. Bueno, ¿por qué no? ¿Puede no? parece que para que no se bajen las calificaciones? Y es preparado para cortar las flexiones. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, la casa no. No, te No, a bajar Tendremos que bueno, acabar de la piscina. que ¿Cómo vas a como vas cuando hablar con los ¿Tienes ¿Es la última que no se pueda decir lo mismo de ti? <tose> Gracias y la hasta